en este vídeo os voy a explicar cómo se ejecuta la instrucción de almacenamiento SW en la implementación multiciclo del procesador MIMS. Recordemos que la operación de almacenamiento lo que hace es leer un registro fuente y escribirlo en una, una posición de memoria. El cálculo de la posición de memoria se realiza mediante la suma de otro registro, el registro base, más un desplazamiento numérico, que inicialmente está codificado con 16 bits en complemento a 2 y sufre una extensión de signo para expresar este mismo valor con 32 bits. Por ejemplo, la instrucción SWS04S1 lo que hace es lo siguiente. Por un lado, el registro fuente SS0, que se codifica en los bits 20 a 16 de la instrucción con el código equivalente de 5 bits. Se lee este registro. ¿Dónde se va a guardar en memoria? Según indique el otro operando, que utiliza el registro base, que se codifica en los bits 25 a 21, también con 5 bits, y el desplazamiento numérico, que se le suma a este registro 1 y que se codifica, como he dicho, con 16 bits en los 16 bits inferiores de la instrucción. Por último, en los 6 bits más importantes de la instrucción, el código de operación, identificamos la operación SW con el valor. 101011 bien cómo se ejecuta esta instrucción el primero de los ciclos es el habitual el de búsqueda de la instrucción compartido para todas las instrucciones ya di detalles en un vídeo anterior el resumen es que leemos el valor del contador de programa se proporciona a la memoria esa dirección y la instrucción leída que sale por esta salida de la memoria se guarda en el registro de instrucción y mientras tanto, el valor del contador del programa se lleva hasta la ALU para sumarle el valor 4, que es el valor PC-4, más 4, el de la siguiente instrucción, y este valor se queda preparadito a las puertas del registro contador del programa para que se escriba en el flanco de reloj de la siguiente, digamos, etapa, del siguiente ciclo. El segundo de los ciclos es el de decodificación de la instrucción. Y es compartido, como siempre, para todas las instrucciones. Recordemos que ya lo expliqué en otro vídeo. El resumen es que el código de operación, los 6 bits superiores, se llevan a la unidad de control para que identifique la instrucción. Mientras tanto, vamos a leer dos registros, tomados de los bits 25 21, que se guardará en A, y del 20 al 16, y se guardará en B. El valor de A es el registro base. De la instrucción y el valor de b es el registro fuente que vamos a guardar en memoria por otro lado aunque en este caso no sirve para nada también calculamos la digamos la dirección de un hipotético salto condicional a partir de los 16 bits inferiores se extienden de sí no se multiplican por 4 y en la alu se le suma el valor del contador de programa que ahora vale pc más 4 el resultado se guarda en salida a lo En esta instrucción de almacenamiento, este valor se ignora. El tercero de los ciclos es igual tanto para las instrucciones de almacenamiento como para las de carga. En particular, recordemos que en el registro auxiliar A ya tenemos el registro base, que me permite calcular la dirección de memoria en la que se va a escribir. Por otro lado, hay que sumarle el desplazamiento relativo que se toma de los 16 bits inferiores de la instrucción. Como el registro A tiene tamaño 32 y el inmediato tiene tamaño 16, necesitamos realizar la extensión de signo para que el inmediato se exprese también con 32 bits, manteniendo el valor numérico. Por lo tanto, ahora llevamos al operando 2 este inmediato extendido de signo, mientras que el operando 1 de la ALU contiene el valor del registro base. Por otro lado, a la ALU se le proporciona la siguiente información. La señal ALUOP vale 0,0. Este valor 0,0 le indica a la unidad de control de la ALU que hay que sumar. De tal manera que la palabra de operación de la ALU se calcula para que se produzca esta suma. Por lo tanto, sumamos el registro base más el inmediato extendido de signo. El resultado se guarda en el registro salida ALU. Recordemos que este valor es la dirección de memoria en la cual se va a producir el almacenamiento. Por último, en el cuarto ciclo de la instrucción SW, llevaremos el valor de la dirección de memoria que hemos calculado y almacenado en salida ALU, lo llevaremos a la entrada de dirección de la memoria, a la cual, por cierto, también le indicaremos que hay que escribir, luego se activará la señal de escribir memoria. ¿Cuál es el valor que vamos a escribir en dicha posición de memoria? el valor del registro fuente, que lo habíamos guardado en el ciclo 2 en el eh, registro auxiliar B. En este caso, llevaremos el valor de B a la entrada de dato a escribir en memoria. Y con esto, con cuatro ciclos, habríamos terminado la instrucción de almacenamiento de palabra. Muchas gracias por vuestra atención.